Te digo, esto fue el fin de semana, eh, la denuncia fue radicada ya el domingo por un hecho que, que ocurrió el día sábado en un, en un hotel, en el hotel Eleton de Villa Carlos Paz. Ahí estaba parando Cacho Garay con su actual pareja o con su actual mujer. Mm. Tuvieron una discusión eh, muy fuerte que tuvieron que intervenir la, la gente de seguridad de, del hotel. Por suerte aplicaron todos los protocolos, yo no sabía que realmente que tenían un protocolo, digamos, para el tipo de caso. ¿No? Y lo tuvieron que apartar a Cacho de, de la habitación con su mujer, que estaba totalmente dada vuelta. La mujer finalmente decidió hacer la denuncia por violencia de género el día domingo en Córdoba. Interviene la justicia de Córdoba, le entregaron rápidamente un botón antipánico. Cacho suspendió la función del, del domingo por la noche. Eh, los dos viven en Mendoza y ahora la mujer de Cacho Baray está en Mendoza, volvió. No ¿Y cómo justicia es cuando, no actuó en ese caso Claro, por eso, En este caso con, la denuncia está hecha en, ¿En, en Córdoba problema. Bueno, en la, eh, la justicia de Córdoba le notifica a la justicia de Mendoza Tendrían que haber hecho que Cacho se fuera de su vivienda claro. No ocurrió esto y la mujer sí. se encuentra en este momento en un refugio Estamos en comunicación con el abogado de ella, de la mujer de Cacho Garay Que se llama José Manuel Fis Buenas tardes doctor, los saluda Florencia de la Buenas tardes, Florencia, a vos y a todos tus compañeros. Eh, ¿Me puede contar en qué está la denuncia, doctor, por favor? Mire, tal como comentaba Pablo, mm. eh, existen dos denuncias. Sí. Una denuncia en la ciudad de Villa Carlos Paz, provincia sí. de Córdoba, durante el día domingo, mm. pero por supuesto como ella es de Mendoza y tuvo que viajar ayer, otra en la ciudad de Luján de Cuyo. Donde viven Ella está en un refugio ahora Sin sí. comunicación con nadie eh, La dirección no la no la puede brindar Claro. Y lo cierto es que lleva acumulado Florencia Que esto es lo, lo trágico sí. 18 horas Y todavía no logra que excluyan al agresor De la vivienda del matrimonio Porque ellos hasta el día de la fecha están casados Claro ¿Y cómo es en general la justicia? Tienen que ¿Lo echan a él de, de la vivienda? Sí, según la legislación, según sí, la legislación... Sí, son distintas. ¿o? Hay medidas que la justicia toma, claro. inaudita parte, es decir, escuchando a una sola parte. Perfecto, en este caso Uno, a la denunciante. Exacto, escuchando a la denunciante, el agresor tiene que ser excluido del hogar. Ok. Y no se está cumpliendo. ¿Y, ¿Pero no ¿por, está qué? Cumpliendo por qué? Porque es Cacho Garay, eso? porque es una persona famosa, porque es... ¿Es un humorista conocido o por qué? Mire, eh, independientemente de si es famoso o no, esto se tiene que llevar a cabo. No, obvio, dictamina... por, eso, pero por eso le pregunto, ¿qué, ¿qué es lo que está impidiendo a la justicia que se cumpla o actúe? Sinceramente no sé qué es lo que impide. Muchas veces están saturados eh, sí. de denuncias, de demandas, y no llevan a cabo en tiempo y forma las, la, las mandas que, que dice la ley. Lo okay. cierto es que ayer, recién a las diez y media de la noche en Florencia, sí. logramos que ella pueda acceder a un refugio. Claro. En donde, por supuesto, termina, si me permitís, este, termina de, de darse cuenta por los asistentes profesionales del mismo, claro. el estado en el que se encuentra. ¿Y cómo es, está? ¿Cuál es desde... su estado, doctor? Cuénteme. <coughs> ella venía sufriendo tremendo, violencia hace muchos años. Tremendo. Disculpe, no le escuché lo último. ¿Venía sufriendo violencia hace mucho tiempo, doctor? Sí, sí, sí, sí. Por eso le decía, una situación es la que se produjo en la ciudad de Villa Carlos Paz sí. y otra es la que a lo largo del tiempo viene relatando ella. ¿Y Realmente qué tipo de hecho, doctor? Poner... ¿Violencia física, violencia económica, violencia psicológica? Eh, ¿Me podría especificar? En ese orden, Florencia. Ah, todos todas. los incisos del artículo de la ley de violencia que describe económica, física, sexual... Eh, tal es así que recién hace 10 minutos conseguí el número del productor del espectáculo de, del señor Garay porque sí. ella ahora no eh, económicamente está desamparada, físicamente no puede ingresar a su hogar, psicológicamente ella no puede, no, no, no puede hablar, no, no es. O sea, no es, tiene, no es, tiene, es, no, tiene es, no tiene dinero. No, no, no, porque tampoco nunca tuvo un contrato laboral. ¿Cuánto tiempo estuviera? Una tarjeta juntos? de crédito, nunca tuvo un sueldo. ¿Cuánto tiempo estuvieron juntos? Yo entiendo que están juntos desde el año 2010 o 2013, ah, corregime. 13 años, según la declaración de ella sí. hace 13 años ¿Y que doctor, están... ¿Qué, yo la, yo ¿qué la debo conocer. Sí, la conoce. Yo la conozco porque sí. yo fui una vez a comer a la casa de ella. ¿Qué es lo que a ella le hace el sí, click? ¿Es ella la misma? Si sí. La, ah. Si la ves ahora, está reconocible. En ese momento Te ni tenía horror. trenzas, una chica que usaba trenzas. Sí. Eh, Bambi tiene el, su, su apodo, digamos. Claro, ¿no? Sí, y, sí. Y yo te cuento que. yo. Eh... Claro, porque lo que le aclaramos a la gente, para que puedan comprender, es que ellos trabajaban juntos. Trabajan juntos, era parte del espectáculo. Era de parte de su canta, espectáculo. La la Pero no le pagaba él. ¿eh? No, y acá, sueldo, según lo que está contando el abogado, no. El abogado, no. no Decime, Pablito. Mira, no. yo te digo, yo estuve con ellos el jueves. Cacho ya me hablaba de, una, de un problema, digamos, por le pregunté de charla, digamos, cómo estaba, y me dijo, estamos en, estamos en crisis, ¿no? Y cuando. Vino ella, digamos, a la mesa. Yo, obviamente, no, casi no la reconozco. De lo que hacía mucho tiempo que no, que no lo veía. No, pero ¿Por qué? Sí, no te habilita porque, a pegarle porque a ¿no? Porque físicamente estaba totalmente cambiada. O sea, ¿la viste y... mejorada o en qué sentido? Distinta, <risa> totalmente distinta. Vos cuando la conociste, tal vez la conociste más, como con el cuerpo tal vez de una chica más parecida, tal vez a... a Era una, menudita. Sí, pero era, era muy vedette, Sí, así. Claro, exacto. Y, y ahora no, ahora viste totalmente muy sumisa, hasta el punto que le pregunté qué le estaba pasando. Si le pasaba algo y ella después me empieza a contar y a relatar el viernes a la noche sí. eh, que no la estaba pasando realmente bien, pero bueno, no quería hacer nada. Y el sábado se encadena todo en la... Escúchame, en la Pablito, ya te mandó un audio a vos. Sí, el, audio. a mí. Sí. ¿Lo podemos escuchar? Sí, sí, sí, me autorizó que lo podemos escuchar. Dale, eh, tráele, por favor el micrófono. Ah, Lo tenemos, lo, tenemos, lo, tenemos, lo, lo, lo tengo, pasaste a la producción, chico, a ver, ¿sí? lo escuchamos, por favor. Pablo, vía telefónica no puedo en este momento, porque estoy en un refugio donde no puedo dar información. Estoy asistido por muchas personas, como te dije recién, que están capacitadas para asistir a las personas con violencia de género. Eh, en este momento no me encuentro bien Y bueno, es un proceso esto Pero sí voy a hablar Y quiero hablar Que se sepa la, la, toda la, la, la verdad Y, y bueno, eso O sea que ya vos en, en su aspecto físico te das cuenta que era una mujer que estaba atravesando algún tipo de, de situación. Sí, la verdad complicada. la vi muy muy cambiada y ella, no sé si el doctor puede después ampliar, pero si ella llega a contar, digamos, todo lo que vivió en este último tiempo y se puede comprobar, digamos, todo lo que ella dijo, la verdad es, es complicado porque involucra también a terceros, ¿no? En situaciones ah, ¿sí? realmente difíciles. Eh, eh, no sé si después, sé que el doctor también estaba ampliando con, con ese tema y, y era, bueno, por suerte ahora se animó también a hacer la misma denuncia también en Mendoza, por eso también están, están todos actuando. Ahora, ¿cómo van a ser los pasos a seguir, doctor? Florencia, si me permite, sí. no le quedó otra que hacer la denuncia en la provincia de Mendoza, ah. porque en, en, en función o en atención a que ella se iba de Córdoba, sí. prácticamente es como que la justicia de Córdoba no digo se haya olvidado, pero eh, eh, no, no está atendiendo el tema como, como lo tiene que hacer. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo en el día de ayer presenté un escrito para constituirme en querellante particular de ella, para seguir la denuncia acá en Córdoba. Y por lo pronto, ella está resolviendo el tema de la asistencia económica, eh, claro. psicológica además en la ciudad de Luján de Cuyo. Esperemos que la denuncia continúe acá y que sigan investigando y lo citen al señor Garay, tal Igual, cual dice doctor, el, el procedimiento. Tan, por lo que usted nos está contando, eh, puedo interpretar que acá hay dos de, va a haber dos denuncias paralelas, porque una tiene que ver la de, la de violencia de género, todas las violencias que ella atravesó como pareja de él, y también otra laboral sí o no, porque sí, si usted sí. está diciendo que Pero, ya... porque yo me acuerdo que sí. ya trabajaban juntos hace muchísimos años, Muchos no sé años, hace cuántos sí. años, y si está, usted sí. me dice que no tenía sueldo, que no tenía no, no tiene ni tarjeta de crédito, no tiene... la verdad Dependía que... De él. Claro, eso habla de, de que claramente laboralmente no estaban las condiciones dadas, claro. ni siquiera no sé si tuviera contrato. Por eso es tal cual como usted dice, ¿eh? todos los incisos de la conceptualización de violencia, mm. por lo que me refiere ella, este señor lo ha cumplido. Toda. Física, psicológica, uh -huh. económica, y esto es por supuesto altamente probable. Es decir, lo vamos a poder probar con respecto a, sí. a, a lo que ella me refiere, ¿no? Con sí. mucha angustia, con mucha. Bueno, pesar. es lo que me cuenta Pablo Layuz, doctor. Me estaba diciendo que, que de esa persona que conocimos hace muchos años, o yo particularmente, ahora la que él vio, se encontró este fin de semana, eh, le sorprendió su estado físico muchísimo. Entonces, claramente sí, habla de una persona que estaría atravesando muy importante. Es muy, important, es muy importante eso que dice Pablo, porque en la revisión médica que le realizan eh, en la unidad judicial de Villa Carlos Paz, hay una suerte de estudio que hacen y le, el resultado fue que el peso de ella no coincide con la estatura. Ella claro. pesa, Florencia... 40 kilos Ay, Dios y no, por lo claro. que pude observar por fuera de la causa en todo el día de ayer que compartí con ella había comido una empanada en todo el día no come justamente por esta este sí, cuadro sí, sí. De, de angustia de nerviosismo de estrés me imagino eh, le agradezco doctor